Me encanta vivir en Londres, pero a veces hay algunas cosas que echo de menos de Granada, mi ciudad natal. Por ejemplo, echo de menos la luz, especialmente la luz del atardecer. Echo de menos las casas blancas y el cielo azul del Albaicín. El barrio de Granada que más me gusta, un barrio alegre, popular, con calles estrechas y flores en las ventanas, echo de menos salir de tapas con mis amigos, y echo de menos la vista de la Alhambra desde el Albaicín. No sé qué tiene la Alhambra de Granada, pero yo nunca me canso de mirarla. Echo de menos Granada, mi Granada.